que me están comprando un monto con no debo de luz y como dominicana yo tengo que defenderme porque yo ese dinero no lo puedo pagar soy pobre y no tengo dinero de mi casa me quieren cobrar un monto de 10.240 en el mes de abril mayormente, ¿cuánto que usted paga siempre? cuando usted paga y la 700 y 800 mensuales pagué el mes de marzo y el 29 de marzo pagué 800 ¿cómo le llegó este recibo? ¿Cómo? explíqueme entonces cuando usted lo vio no, cuando yo iba saliendo de ahí de la oficina ya yo me pago el mes de marzo y me dicen un, un, un Cobra. Me dice, doña, venga acá, una domingo. Digo, sí, dice, y, ¿para qué tiene un montón de 10.200 guardas? Yo, como De 2.240, yo lo no debo, porque yo no lo debo. Dígame algo, entonces, ¿pero usted vive en una casa normal o usted tiene un negocio? No, ¿o qué una casa normal. ¿Y entonces qué le pide usted a las autoridades del Norte? Que no, que me ayuden con eso, que yo no lo voy a pagar, porque yo no lo debo. Entonces, cuando voy a allá, me pone de Moiganga que vaya a Tocón, fui ya tres veces allá y cinco, aquí cuatro veces. Y cuando voy allá me dicen que venga aquí, entonces cuando venga aquí me dice la muchacha ayer Usted tiene que pagarlo, porque es No, yo no lo voy a pagar, yo voy a pagar tú conmigo Pero en ese mes usted no cree que consumió más de lo que no. usted acostumbra yo no lo consumo porque no me comer nada ¿Y vez? qué es lo que usted tiene ahí en su casa entonces? Un televisor, una nevera como normal, una lavadora y más nada ¿Y bombillos? ¿Y bombillos? Dos, dos lamparitas ¿Es la primera vez que esto le pasa? Sí ¿Y qué es le... bueno? ¿Entonces usted está sorprendida ante esa situación? Claro, me sorprendí porque dime, yo no he pasado a nadie. ¿Qué le pide usted a las autoridades sí. entonces? Que se pongan a trabajar para eso porque yo no lo voy a pagar ese dinero.